Y dentro de este título que se nos sugería para, para la ponencia de esta mañana, pues las estrategias políticas ante una sociedad, la situación de una sociedad pospetróleo, eh, pues yo me quiero centrar sobre todo, hablando con, con Santi, un poco más en el mundo de las representaciones y de los imaginarios. ¿no? no porque creamos que vivimos en un mundo y partamos de una posición culturalista que considere que es la cultura la que condiciona necesariamente todo, sabemos perfectamente que la organización material también condiciona la cultura y esta a su vez influye sobre ella, pero sí que nos parece importante reflexionar sobre lo que vamos a plantear como una necesaria deconstrucción del mundo de representaciones e imaginarios que conforman la política hoy en día y que necesitan ser de alguna manera reconstruidos para orientar políticas que puedan afrontar esta situación de un mundo postpetróleo eh, en condiciones de equidad y de, y de justicia. ¿no? El punto de partida es considerar pues, que la política es una rama de la moral, que pretende resolver los problemas eh, de los ciudadanos y de la convivencia colectiva y que se orienta, digamos, de alguna manera al bien común. ¿no? Eh, el punto de partida también del análisis que, que hacemos es el reconocimiento ...de que las promesas que la modernidad y el, pro, y el proyecto ilustrado realizó... ...podemos considerar eh, que se encuentran bastante a la deriva. ¿no? Se prometía igualdad y nos encontramos en un momento... ...en el que se ha profundizado la desigualdad en todos los ejes de dominación, de, de dominación. Se prometía libertad y básicamente tenemos libertad de movimiento del dinero... ...libertad de propiedad, pero asistimos a un momento de profundo recorte... ...de otro tipo de libertades... Y se prometía también la dominación de la naturaleza. Digamos que aquí eh, los niveles de logros han sido bastante importantes, pero nos encontramos con que esa naturaleza supuestamente sumisa y autónoma puesta que se dominaba en este momento se encuentra en situación de franca rebeldía, es decir, no se comporta de esa manera sumisa y previsible que se consideraba y nos encontramos, por tanto, ante esta situación de crisis global que venimos trabajando. Esta crisis global, el antropoceno, se encuentra marcada, digamos, por tres elementos centrales que quería destacar. En primer lugar, la convergencia de una serie de crisis, una crisis climática, una crisis energética, una crisis de biodiversidad, una crisis de todos los ciclos de materiales, prácticamente todos los ciclos de materiales que se dan en la naturaleza, una crisis hídrica, es decir, una crisis general en el funcionamiento de los ecosistemas. En la segunda característica es que esta crisis es sistémica, es decir, es una crisis marcada ...por una causa común, no son causas aisladas que puedan explicar el nacimiento cada una de ellas... ...sino que nos encontramos con una causa común y por tanto tiene un elemento sistémico. Y el tercer eh, digamos, rasgo es que esta causa común es el marco de profundas contradicciones... ...que existen entre una manera de organizar la vida, de organizar la economía, de organizar la sociedad... ...y el funcionamiento también de estos ecosistemas. ¿no? Me parece sugerente y, y, y me, me quería compartir con, con vosotras ¿no? la reflexión que hace Horacio Machado cuando dice que esta crisis global se transforma en una crisis civilizatoria cuando una vez manifiesta y explícita la gravedad de la crisis, sin embargo esta no es percibida ni social ni políticamente. Dice textualmente Horacio Machado que la crisis civilizatoria es este estado bioecopolítico de profundo anestesiamiento y enajenación en el que se encuentran sumidos vastos sectores de la especie humana contemporánea. ¿no? Es esta situación de vivir profundamente desconectados de esta situación de crisis que vivimos y de las consecuencias que puede tener la que marca la situación de crisis de civilización ¿no? y que conduce a lo que Santiago Alba, por ejemplo, ha denominado un previsible eh, naufragio antropológico. ¿no? Es decir, asistimos a hechos y contextos atroces y, sin embargo, colectivamente muchas veces seguimos pensando en un futuro luminoso. ¿no? Ahí se produce una profunda disonancia. Es en este marco, creemos nosotros, donde eh, el mundo de las representaciones y de los imaginarios que se han creado dentro de nuestra sociedad juegan un papel central. ¿no? Es decir, la cultura capitalista heteropatriarcal moldea las subjetividades individuales y colectivas y hace que seamos incapaces de, de percibir estos procesos de devastación de las bases materiales de la vida. ¿no? Nos resulta muy complicado entender los procesos de desmantelamiento de las imprescindibles redes de codependencia y de interdependencia que permiten sostener la vida cotidiana y también, digamos, en el tiempo, hacia el futuro, cotidianamente. ¿no? en ese marco es en el que yo quería de alguna manera compartir las reflexiones y las reflexiones vienen orientadas en dos fases, una primera fase que plantea una necesaria deconstrucción de algunos de los elementos centrales que sostienen nuestra cultura y una segunda fase en la que plantearíamos tentativamente algunas líneas que permitirían una reconstrucción de estos imaginarios para poner la vida en el centro, para poder construir una política que esté orientada al sostenimiento de una vida que merezca, perdón, que merezca la pena vivirse. Dentro de este campo de deconstrucción eh, voy a hacer un repaso que va a ser muy somero, incompleto, en primer lugar porque no tengo posibilidad de, de hacerlo más largo y en segundo lugar por la propia capacidad, es decir, es un tema complejo que requiere el concurso, digamos, de muchos ámbitos y muchas áreas del conocimiento, ¿no? El primer elemento que hay que someter a crítica es la propia construcción del conocimiento que se hace dentro de nuestras sociedades. ¿no? Es decir, la modernidad ha establecido un modo de conocimiento que se basa eh, sustancialmente en la división y en el dominio. ¿no? La primera división epistemológica que hace la modernidad es la división entre el sujeto y el objeto. Defendiendo que el sujeto que estudia está radicalmente separado de aquel objeto que estudia y que, por tanto, si aplicamos el método científico en condiciones, somos capaces de generar un conocimiento neutral, un conocimiento que puede ser universal sobre el mundo que pretendemos conocer. ¿no? La persona que conoce, por tanto, queda separada, digamos, del objeto que pretende conocer. Esta lógica de la división ha permitido legitimar un sistema de pensamiento dual que no es que nazca con la modernidad, venía asentado en los marcos de representación y de pensamiento anteriores, pero que hasta, adquirido, digamos, adquirió carta de naturaleza científica y que ha permitido desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, todo el aparato tecnocientífico. ¿no? Entre ese marco de divisiones nos encontramos fundamentalmente con la oposición entre las personas y la naturaleza. Es decir, eso que Jorge Rietzmann ha denominado el profundo abismo ontológico que existe entre nuestras sociedades y la naturaleza, como si fueran cosas radicalmente diferentes y separadas. Este... Esta conceptualización de la naturaleza separada eh, de, de las personas, del mundo de la cultura, abarca también la propia dimensión natural de los seres humanos. Y así también el cuerpo ha sido concebido como algo diferente de la razón. ¿no? De alguna manera lo que dotaba a las personas de la característica de humanidad, del poder ser humanos, era su capacidad de razonar. Y el cuerpo era concebido como esa dimensión natural, como esa especie de territorio del ser que sí que tenía el funcionamiento autómata y previsible que también se otorgaba a la naturaleza, sobre todo, por ejemplo, a raíz del conocimiento de la física newtoniana. ¿no? La naturaleza ha sido concebida como una gran máquina, previsible, con un funcionamiento que era posible conocer si se detectaban, si se hallaban las ecuaciones que explicaban ese conocimiento. ¿no? Digamos que lo inherentemente humano era la razón abstracta, desvinculada y desituada del territorio naturaleza y del territorio cuerpo. Se conforma así un ser abstracto, una persona desvinculada de la materialidad eh, de la vida y, por tanto, ese ser abstracto sí que puede ya ausentarse o puede, de alguna manera, dejar de mirar los límites que inherentemente existen en el territorio y que inherentemente existen en el cuerpo. ¿no? Digamos que nos hemos encontrado con un mundo científico que cada vez ha tratado de estudiar la partícula más elemental, el átomo, el individuo, el ciudadano, el homo economicus, esas unidades que supuestamente conforman la vida y se ha desentendido de todo el marco relacional que une esas individualidades y que de alguna manera ciencias posteriores como la ecología de sistemas nos ha mostrado que son precisamente lo que engancha y lo que permite definir la vida. Son las relaciones más que la parte que componen todo ese marco de relaciones, las que nos, de alguna manera nos sitúan dentro de los ejes de la organización de la, de la vida. ¿no? En esta lógica eh, de la división eh, existe una relación absolutamente jerárquica y digamos que es el lado que ha quedado, lo, todo lo que ha quedado del lado de la cultura y de la razón ha sido lo que ha quedado jerárquicamente por encima de la naturaleza, del cuerpo o de aquella dinámica material. Se produce un dominio. Y dentro de esa naturaleza no queda solamente este mundo formado por los ecosistemas, sino que se integra también todo aquello que no se considera que forma parte de ese ser humano abstracto. De tal manera que las sociedades indígenas, el otro o las mujeres han quedado ligadas al mundo de la naturaleza y, sin embargo, eh, o sea, y constituyendo parte de estas dicotomías y formando parte de estos ejes de dominación eh, que organizan la vida. ¿no? Lo otro, lo que queda del lado de la naturaleza, tiene categoría de objeto, no de sujeto. Y teniendo categoría de objeto, digamos, forma parte devaluada de, de la naturaleza y no están incluidos dentro de las relaciones de igualdad o de reciprocidad. ¿no? Es en este sentido, esta forma de concebir el razonamiento y esta forma de, conce de concebir el, el conocimiento el que hace que Boaventura Sousa Santos termine hablando de la razón imperial. Es decir, esa manera de concebir la razón que está situada del lado del dominio, del lado de la utilización, del lado de la objetiv objetivización digamos de ese otro que no forma parte del ser abstracto universal. ¿no? Acompañando a esta construcción del conocimiento nos encontramos con la dinámica o, las, o las el cambio, las representaciones culturales que genera el propio capitalismo, ¿no? que son también tienen una influencia enorme, de hecho, eh, en la gran transformación, Polanyi dice que la asunción de esos principios tuvo el efecto, un efecto más devastador que el peor de los, de los fundamentalismos religiosos. ¿no? Quiero señalar muy someramente algunos de estos rasgos que a mí me parece que desde el marco de las representaciones son centrales. En primer lugar es la sacralización del dinero, es decir, el valor sagrado que adquiere el dinero, ¿no? Eh, cuando Weber habla del desencantamiento del mundo que se produce cuando asumimos que la naturaleza no es ese ente misterioso y lleno de incertidumbre, sino que la naturaleza es esa sumisa autómata, se produce un nuevo reencantamiento. El reencantamiento se produce a partir de los propios artificios creados por el ser humano. Es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. ¿no? La vida centrada alrededor del dinero se construye como una creencia que está asumida colectivamente, es decir, la inevitabilidad de que la vida, la organización social y la política se articule alrededor del, del dinero y de esas mercancías aisladas de las relaciones con el trabajo y de las relaciones con la naturaleza, como si fueran algo que no forma parte de todo el marco relacional y de todo el marco material en el que se sitúa la vida humana, ¿no? El tercer elemento, junto con la construcción del conocimiento y lo que el, el devastador efecto, digamos, cultural del capitalismo, es todo lo que ha tenido que ver con, la, eh, con los impactos de la, de la tecnología. ¿no? La tecnología nos ha permitido, como, como humanidad, superar con mucho las propias capacidades del trabajo humano, es decir, la disponibilidad de energía fósil y todo el desarrollo tecnológico han permitido superar la biocapacidad del planeta y, sobre todo, además han permitido alejar de una forma impresionante los puntos en donde se toman las decisiones y donde se realizan las acciones y aquellos lugares en los que se sufren las consecuencias. Es lo que Gunter Anders denominaba el desnivel prometeico eh, porque existe una distancia brutal ...entre la trivialidad y el lugar en el que se aprieta un botón, por ejemplo, para lanzar una bomba... ...y el lugar en el que se sufren las consecuencias. ¿no? Eh, se habla, habla Viveiro de Castro, de que vivimos en una sociedad de drones. Utiliza el dron como elemento metafórico para significar un poco ese salto tecnológico que existe entre la trivialidad y, la, y, y, y el lugar en el que se realiza la acción y el lugar en donde tienen, se sufren las consecuencias. ¿no? Bueno, La combinación de eh, esa forma, la, el, el, el punto en el que se construye el conocimiento, el capitalismo y la tecnología, ha conformado también algunos elementos que son muy característicos de nuestra civilización y que quería eh, rescatar porque me parece importante meterlo en el debate para pensar en cómo reorientar otro marco, otro marco político. ¿no? La primera de ellas es el eh, radical, radical individualismo de nuestra sociedad. ¿no? Ramón Fernández Durán hablaba de la explosión del ego. ¿no? Se han escondido las relaciones de interdependencia que inevitablemente tienen los seres humanos. Y digo escondidos porque aunque nos creamos seres autónomos e individuales, esas redes de interdependencia existen y son absolutamente insoslayables. Son mayoritariamente las mujeres en todo el planeta las que se ocupan de sostener las redes de interdependencia, las que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables, las que se ocupan de sostener cotidianamente las relaciones que tienen además una enorme importancia material, no son solamente algo simbólico y alejado de la materialidad. Y las mujeres sostienen básicamente estas relaciones no porque les guste, no porque estén dotadas genéticamente mejor para hacerlo, sino en virtud de una relación de dominio que se ejerce a partir de las relaciones patriarcales y de la división sexual del trabajo. ¿no? Pero esas relaciones de interdependencia se esconden. ¿no? Eh, se ha producido también una sustitución de las relaciones entre las personas por las relaciones entre las cosas. Y el dinero se postula como ese mediador. Es decir, de una concepción relacional de la riqueza pasamos a una concepción capitalista de la riqueza. Y nos relacionamos entre las cosas y disputamos los recursos limitados a través de la mediación del dinero y no a través de las relaciones de deliberación entre las personas. ¿no? El individualismo ha conformado esta idea de ser abstracto, este homo economicus, y ha conformado también este antropocentrismo ciego. Si realmente fuéramos antropocéntricos y pusiéramos la persona situada en el cuerpo y en el territorio en el centro, no podríamos haber dejado de ser una sociedad mayoritariamente biocéntrica, porque seríamos conscientes de las relaciones de codependencia e interdependencia. Conformamos esta sociedad radicalmente antropocéntrica, ciegamente antropocéntrica, porque nos sostenemos sobre esta idea abstracta del ser humano desvinculado de la tierra y desvinculado de, de su cuerpo. ¿no? Eh, Otro rasgo también que aparece junto con esta triada eh, capitalismo, conocimiento, ciencia y tecnología, es la ausencia en la percepción de límites. Vivimos en una cultura ajena absolutamente a los límites, a los límites de la vida humana, a los límites de la naturaleza y acabamos conformando un concepto de libertad que supuestamente es hacer lo que cada uno quiera, ajeno, sin embargo, a esta condición inexorable, limitada físicamente de la vida humana. ¿no? Volveré después sobre el tema de los límites. El concepto de propiedad. Es decir, la propiedad se ha establecido en este marco como una categoría sagrada, ¿no? que establece el derecho absoluto sobre lo poseído. Cuando lo poseído son personas, cuando lo poseído es tierra, nos encontramos con una dimensión radical del dominio de la política y de la economía en la que vivimos actualmente. En este sentido, es importante también tener en cuenta las reflexiones que hacía Sombart sobre el lujo. Él decía que en el capitalismo el consumo se presenta como algo excluyente y exclusivo, valorado así. Es decir, el valor de un consumo depende de cuántas personas queden excluidas de él. Cuando hablamos de algo exclusivo o de algo excluyente, estamos hablando de una concepción de la mercancía, de la riqueza o del lujo que ya inherentemente expulsa a personas de dentro. ¿no? Y por último, en este repaso de la deconstrucción, quería hablar también de cómo se ha conformado esta lógica sacrificial. Asistimos de forma vamos, permanente al discurso de eh, el desarrollo eh, el bien común depende de la destrucción de este humedal, de la construcción o de, de digamos de, del talado de este, de este bosque de la extracción en esta determinada zona ¿no? y quienes viven allí o la propia naturaleza debe ser sacrificada en aras al crecimiento económico ¿no? esta lógica sacrificial que ha sido muy bien estudiada por Hinkgelamert y a mí me parece bastante, bastante sugerente eh, está presente en muchos de los discursos que tenemos. ¿no? Se practican recortes por el bien común. Eh, se va a extraer el petróleo en el Yasuní por, en, en aras al desarrollo. ¿no? Y lo característico además de esta lógica sacrificial es que quien sacrifica el victimario se convierte en la propia víctima. Es decir, Correa no le gusta el extractivismo, pero lo hace por el bien común. A nuestros políticos no les gustan los recortes, pero lo hacen por el bien común. ¿no? Esta lógica del sacrificio está también profundamente imbuida dentro de nuestra sociedad. Por tanto, desde mi punto de vista, eh, vivimos en una civilización que es decadente, porque no puede solucionar sus propios problemas de funcionamiento, que está enferma porque cierra los ojos ante los problemas sociales y es moribunda porque hace trampas con sus propios principios que dejan de funcionar. Y si miramos esta realidad cara a cara, no tenemos más remedio que preguntarnos cuáles serían las estrategias que nos, o, o, o el cambio en las representaciones que desde nuestro punto de vista podrían orientar un nuevo marco político. ¿no? Y ahí voy a hacer una Repaso rápido de algunas de estas estrategias que a mí me parece que tendrían que, que formar parte como de un, de un conjunto de principios eh, con los que tendrían que ser contra, contrastados en el marco de, de propuestas políticas dentro del ámbito cultural y de las representaciones. En primer lugar necesitamos urgentemente un giro epistémico, ¿no? una ciencia al servicio de la vida que pongan en el centro la complejidad y la relacion relacionalidad como ejes centrales del conocimiento. Y esto abarca también la política. Las propias estrategias políticas tienen que estar relacionadas y tienen que abordar esta complejidad. A base de parches o de, o de estrategias aisladas no podemos conseguir eh, resolver este problema de la crisis civilizatoria o de la crisis eh, global. ¿no? Necesitamos además precisamente frente a la ceguera epistémica, un estímulo de todas las capacidades cognitivas que permitan percibir y sentir los sutiles, las sutiles señales y los sutiles indicios de esta crisis global que tenemos. No nos vale con una mirada tosca y burda en términos causa-efecto. ¿no? En segundo lugar, necesitamos también reconocer la ecodependencia y la interdependencia. Cualquier marco político que no reconozca ambos tipos de relaciones difícilmente van a poder orientarse a construir las transiciones y luego ya, si logramos efectuar las transiciones, eh, mantener una vida que merezca la pena vivirse en una sociedad postpetróleo. ¿no? En tercer lugar, eh, nos encontramos con la eh, necesidad de promover la igualdad con respeto a la diversidad. ¿no? Aquí yo creo que es sugerente eh, lo que planteaba Kay Raidworth en el artículo eh, Definir un, un espacio justo para la humanidad que salía publicado en el World Watch del año 2013 en el que señalaba que existía un techo ecológico que no es posible superar, ya esté superado, un marco, un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales ninguna persona puede llevar una veda que merezca la pena vivirse y que por tanto en ese espacio, en esa especie de rosco que queda entre ese techo ecológico y en ese suelo mínimo de necesidades es donde podemos definir un espacio seguro de vida para los seres humanos. En este momento esa posibilidad de seguridad está absolutamente amenazada, ¿no? porque el suelo mínimo de necesidades es un disparate para sectores de la población porque hay muchas personas que no acceden a los mínimos y que, por otro lado, esos límites están absolutamente sobrepasados. ¿no? En cuarto lugar, nos encontramos con la necesidad de reconstruir los vínculos y lo colectivo. Es decir, En este modelo que privilegia el individualismo y que destruye las totalidades, ese es un aspecto central para la política. Hablamos de la asunción de los límites y del principio de suficiencia, es decir, la asunción de los límites es central y esto nos obliga a pensar en un concepto diferente de libertad, nos obliga también a pensar en un marco del derecho relacional, hemos construido los derechos humanos en muchas ocasiones a partir de este ser abstracto y por tanto eh, titular de derechos que se construyen a costa de la comunidad y a costa de la naturaleza. ...y tenemos que ser capaces de avanzar a un marco relacional... ...donde el mundo de los derechos esté en armonía... ...precisamente con esos límites naturales... ...y con esas relaciones de interdependencia. Aquí un caso claro es la re recoger digamos, la cultura de los comunes... ¿no? ...donde se es consciente de lo limitado... ...se es consciente de que lo limitado no puede tener un uso irrestricto... ...se es consciente de que aquello limitado imprescindible... Es, no es de nadie y a la vez es de todos y que está sometido necesariamente a regulación y a deliberación. ¿no? Y, y la reconstrucción de los vínculos también es absolutamente dependiente de una ética del cuidado. La ética del cuidado es la ética de hacerte cargo de, de asumir que vivimos en una sociedad en, la, en donde lo que le pasa a cada ser humano nos tiene que importar. No nos podemos sustraer de ellos. ¿no? Es la, el paso de esa razón indolente que decía Boaventura Sousa Santos a una razón eh, que, que se quiere, que quiere asumir el sufrimiento también de los otros, de, de, de quienes no están bien. ¿no? Eh, salvo, decía Franz de Waal, que salvo un pequeño porcentaje de psicópatas, eh, el resto de los seres humanos estamos dotados para tener empatía nos sale de una forma natural, ha sido un rasgo adaptativo de nuestra, de nuestra sociedad y, por tanto, el estímulo, digamos, desde la política de esa condición de ser empático es un aspecto central. El quinto elemento para orientar la política sería la consideración de las trans escalas, es decir, tenemos problemas que están en lo local, tenemos problemas que son globales y necesitamos políticas que se hagan cargo de las diferentes escalas. Es también importante ver desde dónde se marcan esas políticas. La política ha nacido siempre o mayoritariamente desde el poder. Necesitamos hacer política desde las visiones y las miradas ausentes de quienes están en los polos más inferiores de los ejes de dominación. Por tanto, ahí el papel de los movimientos sociales, el papel de la gente que se mueve, el papel de los colectivos que de alguna manera están tratando de transformar las cosas es central y necesitamos una traducción entre todas estas diferentes luchas. ¿no? Las utopías emancipadoras que nacieron de la modernidad no siempre se han hecho cargo de todos los ejes de dominación y en este sentido es importante tener en cuenta eh, darle visibilidad a todos estos elementos que no la, que no la han tenido. ¿no? Eh, frente a la lógica sacrificial tenemos que reconocer el derecho a la rebeldía de los que no quieren ser sacrificados. Un eje, de, vamos, un rasgo, digamos, del sacrificio es que si quien va a ser sacrificado se somete, es una persona abnegada. Eso desde el feminismo se conoce bastante bien, ¿no? Si quien va a ser sacrificada no se somete, entonces es una rebelde y viene toda la estigmatización, ¿no? el derecho a la rebeldía de quien no quiere ser sacrificado es un elemento que también tiene que ser eh, considerado en las políticas. ¿no? En definitiva, hablamos de cuidar el presente y cuidar el futuro. Y quiero utilizar una palabra porque me parece que hay que ponerla en valor. ¿no? Muchas veces hablo de que las revoluciones son un acto de amor. La esencia de un posible nuevo contrato es el amor. Es decir, decía Lewis Mumford ya hace mucho tiempo que la medida de cualquier política o de cualquier estrategia es pasarla por el filtro del amor. ¿Ha sido concebido por amor a las personas y a la naturaleza? Nos vale. ¿No está concebida desde el amor a las personas y a la naturaleza? Probablemente no. ¿no? Eh, Bloch dice que en este momento nos situamos en, la situación, en, en, el, en el marco del no todavía. El no todavía expresa carencia, pero a la vez expresa potencialidad y capacidad. ¿no? Y en ese trabajo es en el que se encuentran tantas personas desde diversos ámbitos. No todavía, pero estamos ahí. ¿no? Para terminar, quiero compartir con vosotras una reflexión que me encantó, que salía en un artículo que escribieron a medias entre Enric Tellón y Cristina Carrasco. ¿no? En este artículo ellos hacían una propuesta... Eh, de cómo ellos verían el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos desde la perspectiva en la que escribían ese artículo, que era desde la perspectiva de la visibilización de la economía del cuidado. ¿no? Yo he introducido alguna cosita con el permiso de, de ellos y quería terminar un poco pues, compartiéndolo con vosotros y vosotras, porque me parece que es el tipo de orientación que tendría que tener la política, ¿no? Dice el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de razón eh, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. ¿no? Eh, la aportación que hacían Ernest y Cristina y que yo alguna, de alguna manera humildemente eh, complementaba eh, transformaría ese primer artículo en una orientación que iría por aquí. ¿no? Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre. Y podrán llegar a ser libres, iguales en derechos y obligaciones, siempre y cuando reciban una cantidad enorme de amor, de cuidados y de atenciones que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. De recibirlos, llegarán a... Estar dotados de razón que les permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitan un planeta con límites físicos que deben compartir con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar. Pues por ahí es por donde creemos que deberían ir las cosas. Gracias. Bueno, bien, pues arrancando de lo que ayer decíamos y hoy hemos vuelto a, a reseñar esa idea de que existe una crisis de civilización que se relaciona también con la idea de que hay un cambio global, un conjunto de transformaciones en las que está incluido desde luego el cambio climático y que ahí hay una amenaza real de alteración de las condiciones que ofrecen la la garantía de vida humana en el planeta y partiendo de ahí eh, esa, esa situación de cambio global que otros autores lo, lo han denominado de otras formas eh, refiriéndose a que si hemos entrado o no en una especie de eh, nueva época de fin de, de, de época o incluso eh, se llegan a referir a esa situación como una situación de juicio final que es eh, lo que utiliza precisamente el autor que ahí pongo, Ken Booth, que hizo un artículo que publicamos en la revista Papeles, eh, donde señalaba precisamente que estábamos en un momento de juicio, de juicio final en la medida en que eh, estábamos eh, abocados a enfrentarnos eh, de cara con todas estas formas de pensar y formas de comportarnos que nos han llevado a la situación de, del cambio global. ¿no? Como ya yo se ha referido a las, a las formas de pensar, yo lo que voy a, a señalar es todo aquello que tiene que ver con la forma como nos comportamos. Esas serán las eh, cuestiones que iré desgranando de cara a una estrategia política para hacer frente, sobre todo, a la urgencia del cambio climático, centrándome básicamente en esa, en esa historia. Bien, eh, entonces... Eh, en relación con nuestro comportamiento, mmm, la cuestión sería eh, plantear qué es lo que ha hecho que los seres humanos eh, hayamos eh, provocado esta situación de cambio global o de cambio de época. Es decir, cómo nos hemos comportado para tener que haber llegado a esta situación. ¿no? Bien, la, la cuestión yo creo que estaría bien orientada si la planteamos... Eh, de la siguiente forma de manera muy sintética lo que hemos hecho es básicamente comportarnos como aprendices de brujo. Eh, hemos mm, desatado unas capacidades productivas que a la postre se nos están tornando también capacidades destructivas y que responden un poco a esa intuición que ya señalaba Marx en la ideología alemana de que toda fuerza productiva es al mismo tiempo una fuerza pro, eh, destructiva ¿no? bien eh, ahí está la esencia del problema del comportamiento humano en el momento actual como seres irresponsables con unas enormes capacidades así nos comportamos ¿no? y aunque eh, en este problemático comportamiento obviamente late lo que acaba de comentar Yayo es decir representaciones del mundo natural eh, que vienen heredadas de la modernidad de la primera modernidad y el papel que los seres humanos nos arrogamos en esa representación como actores transformadores, actores eh, a pesar de que está latiendo esos, esos esquemas de representación, eh, también el problema tiene que ver con una cuestión de capacidad. Es decir, lo que quiero señalar es que eh, las capacidades de transformación de la naturaleza que nos ha otorgado la tecnología y la economía en el momento actual es lo que hace peligroso esas representaciones que señala Yayo y que si no las tuviéramos por muy delirantes que fueran esas representaciones pues serían profundamente inocuas por la naturaleza porque no tendríamos capacidad de transformar la naturaleza por lo tanto la pregunta que viene a continuación es Qué es lo que está favoreciendo, estimulando esas capacidades de transformación de la naturaleza. Y Yo creo que también, por sintetizar e ir centrando la respuesta, la pregunta más conveniente, eh, digo, la respuesta más conveniente a esa pregunta es señalar que lo que eh, está facilitando y estimulando esas capacidades productivas es el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el capitalismo está animado por un motor muy específico, que es la acumulación de capital eh, o de dinero que aspira a ser capital, impulsada por esa lógica del beneficio privado, y ese movimiento tiene dos características o dos particularidades eh, que conviene reseñar. La primera es que eh, tiene... ...en ese movimiento una tendencia a independizarse de la sociedad y de la naturaleza... ...en la medida en que no considera las necesidades en el centro de su preocupación... ...ni las condiciones sociales ni ecológicas que posibilitan eh, el bienestar y la salud de los ecosistemas. Y la segunda característica es la, la de ser incapaz de concebir que en su expansión puede existir algún límite. La acumulación de capital es básicamente eh, la tendencia, sin ningún tipo de medida, a eh, intentar superar sus propios límites. Estos eh, dos rasgos del movimiento del capitalismo eh, permiten contemplar eh, con claridad lo que está... Eh, ...permite digo, contemplar con claridad lo que es el tránsito de lo que podríamos llamar la cuestión social... ...la tradicional cuestión social a la, eh, a la cuestión ecosocial. La cuestión social se puede relacionar, o lo podemos ver relacionada fundamentalmente... ...con la primera de las particularidades del movimiento del capital... Y la cuestión ecosocial, vamos a ver, que se, como, se, se relaciona con la combinación de esas dos particularidades. ¿no? Bien, en términos eh, tradicionales, la cuestión social la hemos entendido siempre como aquella que surge de la pugna distributiva entre el capital y el trabajo y eh, que tiene que ver con las condiciones laborales y de vida. ...que viven los trabajadores que estaban hacinados en los suburbios insalubres... ...en los inicios de la civilización industrial. Básicamente la cuestión eh, social es una cuestión vertebrada en torno al eje de la explotación. La explotación que conduciría a esa pauperización creciente de, de la clase obrera. Luego hemos visto cómo esa clase obrera, bien organizada, política y sindicalmente, fue capaz de conseguir una mayor participación en el producto social y de mejorar las condiciones laborales y de vida en la medida en que se pudo desarrollar una legislación laboral y en la medida en que se erigieron sistemas públicos de protección social que permitían eh, protegerse frente a los riesgos que se producían en el mercado, con lo que el desplazamiento de la cuestión social fue pasando de la explotación a la exclusión, de tal manera que eh, el problema era para aquellos eh, colectivos que quedaban al margen de ese proceso de prosperidad general que parecía que de alguna forma u otra iba llegando a todo el mundo, o para aquellos otros colectivos que en cierta manera quedaban recluidos en determinados ámbitos invisibles, eh, como es el caso, como señalaba Yayo, de las mujeres a las que se las responsabiliza de todas las responsabilidades de reproducción a partir de trabajos de cuidados y domésticos, pero que eh, son invisibilizados en la medida en que no son eh, mediados por la relación salarial, ¿no? Y en la medida ...en que están al margen del mercado pues no se les reconoce. Por eso digo que esta cuestión social eh, es y se puede relacionar básicamente con esa primera particularidad... Mmm, ...que hace alusión eh, al hecho de que el capitalismo funciona eh, sin poner en el centro las necesidades... ...y sin preocuparse del entorno social y de ese otro entorno que situado más allá del mercado... Eh, posibilitan, sin embargo, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Bien, en la actualidad, eh, sin que se haya eliminado la explotación, sin que se hayan derribado esos ejes de explotación y de exclusión, eh, la dinámica eh, inherentemente expansiva del capital que hace que choquemos con los límites eh, nos ha conducido a que cada vez tengamos menos... Eh, posibilidades económicas y tecnológicas y energéticas para iniciar nuevos procesos de acumulación y que, por lo tanto, eh, al capitalismo en el momento actual no le quede otro recurso más que la expulsión. No le quede eh, eh, más que activar procesos de expulsión de personas, de colectivos, de países incluso, de, de vida dentro de la biosfera, etcétera. Así pues, la cuestión eh, social quedaría redefinida en la actualidad como una cuestión ecosocial, vertebrada fundamentalmente sobre el eje de la expulsión. Bien, y hay aquí una diferencia importante entre lo que es un excluido y un, ex, y un expulsado, y convendría a lo mejor hacer alguna referencia a ello. ¿no? El excluido es eh, normalmente un infortunado que resulta que queda al margen de la corriente fundamental de la vida social, de la corriente principal de la vida social, bien por motivos religiosos, por motivos étnicos, por cuestión cultural o por cuestión económica. Pero el expulsado, sin embargo, es un integrado, una persona que de pronto se convierte en prescindible y que termina fuera por una lógica de desposesión. En los últimos decenios creo que tenemos todos bien presente que hay un proceso creciente de personas, de grupos sociales, de espacios que están siendo expulsados del orden social y del orden económico. Tenemos las personas que perdieron su puesto de trabajo y que no tienen ya ninguna esperanza de volver a encontrar otro empleo. Tenemos las familias desahuciadas de su vivienda expulsadas de sus viviendas y que no van a poder volver a su casa. Tenemos los vecinos que son expulsados de los barrios por la gentrificación, tenemos los campesinos que están siendo expulsados del territorio por los procesos de acaparamiento de tierras, tenemos... Eh, eh, en fin, innumerables eh, procesos de expulsión la, la, la propia vida eh, expulsada del territorio eh, destruida y expulsada de la ecosfera ¿no? en fin eh, el, el cambio climático en el momento actual está expulsando a la gente de sus territorios y lo va a hacer más y de forma eh, más intensa en el futuro en la medida en que se inunden eh, los deltas de los ríos se queden sumergidas amplias zonas costeras donde viven miles de millones de personas en la medida en que se conviertan en completamente inhóspitas zonas semiáridas donde también hay miles de millones de personas y en este sentido esas expulsiones generarán un amplio abanico de conflictos ecosociales y de refugiados eh, climáticos que conforman ...en buena medida el escenario ecosocial al que me estoy refiriendo. En consecuencia, eh, tenemos un escenario que abre la crisis ecosocial, eh, que es el de un mundo en el que la economía ha seguido creciendo sin parar en una dinámica expansiva que hace que hayamos llegado a los límites y que por tanto estemos pidiendo al planeta mucho más de lo que nos puede dar. Y que para que el, el sistema económico capitalista siga funcionando en ese marco, pues más que generar riqueza y bienestar, lo que provoca es destrucción, desposesión y una expulsión de la gente. Bien. Eh, una vez situado eh, la cuestión ecosocial, que creo que es la cuestión fundamental para la estrategia eh, política, eh, me gustaría señalar que, que esta mención de tránsito de la cuestión social a la cuestión e e ecosocial es importante porque eh, ayuda a perfilar el tipo de lucha que apremia llevar a cabo, eh, que sería fundamentalmente una lucha anticapitalista, que por así decir englobaría el conjunto de las otras luchas. Eh, es decir, sería una lucha donde estaría aún presente todas las luchas vinculadas al eje de la explotación y de la exclusión, pero donde se van sumando también los desposeídos y los expulsados. Eh, ...desvelar las numerosas conexiones, como ayer se hacía desde el proyecto que nos mostraba Iñaki... no ...las conexiones, las, eh, los nexos existentes, por ejemplo, entre los trabajadores de los hidrocarburos en Escocia... ...con los de Brasil, los eh, campesinos brasileños... ...desvelar todas esas conexiones, todos esos nexos entre justicia ambiental, entre eh, justicia ambien eh, social... Eh, puede dar lugar y esa es la tesis fundamental del, libro de, del último libro de Noam McLean, a un poderoso movimiento eh, de masas que entrelazaría todas estas cuestiones todos estos problemas en apariencia muy distintos unos de otros en un relato coherente que permitiría proteger a la humanidad frente a los estragos de este sistema económico salvaje y este sistema climático que se nos está desestabilizando. La acción de defensa del clima, las estrategias para defender el clima, no solamente se alimentarían en este sentido de esa especie de gran contradicción básica entre lo que necesita el sistema que se va el, el sistema climático que se va desestabilizando y el sistema económico que, que, que requiere otras cosas, es decir, eh, no solamente se alimentaría de esa contradicción entre, entre un sistema climático que necesita que cada vez utilicemos menos recursos de los que disponemos para, para, para no petar y un sistema económico que, sin embargo, exige todo lo contrario y es cada vez emplear más recursos en cuanto a que su dinámica es expansiva, sino también y sobre todo de esas otras tensiones, de esos otros conflictos que van surgiendo de la forma en que se desenvuelve el capitalismo como consecuencia de que en su interior existen posiciones sociales e intereses enfrentados y muy difíciles de compatibilizar. Y es en esta naturaleza conflictual del problema ecosocial donde reside, a mi entender, toda la potencialidad de la posibilidad de implantar con posibilidades reales un programa de transición. Porque si hay que contar siempre de antemano con la oposición de todos aquellos que van a cerrarse en la defensa de sus intereses y de sus privilegios, también hay que eh, contar con aquellos amplios sectores sociales para los que el sistema económico eh, no reserva más papel que ser, como decía ya yo, víctimas propiciatorias, ser ofrendas en el altar mm, del capital y para los que la acción climática ya es hoy la mejor esperanza de un presente mejor. Y esto es una cuestión eh, fundamental eh, que habría que, que nunca olvidar. ¿no? Bien, entremos un poco ya aterrizando en lo que podría ser el sentido de ese proyecto político, programa y estrategia. ¿eh? ¿Qué proyecto político subyacería eh, a esa estrategia que, reconociendo el conflicto, eh, trata de afrontar el cambio climático y al mismo tiempo trata de ofrecer eh, un presente mejor para todos aquellos sectores a los que el sistema les está fallando. Bueno, pues eh, aquí lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos un sistema económico que genera un despilfarro con altos costes sociales y ambientales para producir mercancías innecesarias al tiempo que mantiene eh, grandes eh, cantidades de capital y de trabajo eh, ociosas, inutilizadas y eh, en medio de un mundo de necesidades insatisfechas. Y esta resolución de, de esta paradoja, la resolución de esta paradoja entre opulencia de mercancías eh, capacidades ociosas y necesidades insatisfechas eh, solamente se puede hacer haciendo hincapié pues en dos cosas básicamente en eh, los valores de uso y en la centralidad de las necesidades humanas en, el, en la producción de los bienes y servicios y segundo en, los, en la necesidad de revertir esa lógica de extracción y de expulsión que caracteriza el capitalismo actual ...para sustituirla por una lógica eh, inclusiva y una lógica distributiva. Un proyecto, por tanto, que implicaría racionalizar y regular las relaciones sociales... ...con el ideal de los viejos socialistas de extender la comunidad y la justicia a toda la vida económica... ...no solamente a la esfera de lo político, superando y avanzando más allá... ...como decía Einstein cuando se le preguntaba sobre el socialismo superando, digo, esa fase depredadora del desarrollo humano. Bien, esos dos rasgos que conformarían el proyecto, pues, eh, exigen elaborar un programa con el objetivo de asentarse básicamente sobre dos bases, eh, transformar. ...el modelo productivo, ya lo comentábamos en la sesión de ayer... ...hacia otro que sea socialmente justo y más sostenible... ...y tejer una red de seguridad que amortigüe y que pueda... ...proteger a los sectores más vulnerables de aquellas amenazas... ...que la desestabilización del clima va a provocar de forma cada vez más intensa. Construir esas bases exige en el plano de la transformación del modelo productivo... Pues lo que ya sabemos, ¿no? la transición hacia un modelo energético de fuentes renovables, la transición alimentaria hacia una agricultura ecológica que nos permita eh, también unos circuitos de comercialización cortos, la transición en ciudades hacia un modelo urbanizador que acote la utilización del uso del suelo y al tiempo ofrezca ...modelos de movilidad no centrados en el auto privado y más bien en el transporte público, capacidades de responder a todas esas necesidades de restauración de los ecosistemas dañados, de responder a las necesidades de eficiencia y rehabilitación de los edificios, etcétera, etcétera, etcétera, en suma... Eh, esa transformación del tejido productivo, eh, a esa transformación no le faltan tareas, desde luego no le faltan campos de actividad eh, para poder eh, pensar eh, en, en su reorientación. Yo creo que esos son aspectos que además eh, Oscar y Alberto van a tratar con mayor detalle, por lo tanto ahí ya no me meto más. ¿no? En cambio, en el plano de la necesidad de introducir redes de seguridad frente a las consecuencias del cambio climático, yo creo que sí que conviene detenerse un poco más fundamentalmente porque cuando hacemos programas de transmisión suele estar el tema bastante ausente. Y es un tema importante porque nos señala eh, todos los informes eh, que los desastres ambientales eh, o los desastres asociados al... A, la, a un clima cada vez más extremo, pues van a ser más frecuentes y van a ser cada vez más intensos y van a destruir eh, muchas vidas, muchos medios de vida, eh, muchas infraestructuras físicas y muchos ecosistemas. Los más frágiles, pues van a, a, a necesitar eh, protección. Por tanto, la frecuencia e intensidad de todos estos eh, desastres eh, naturales vinculados al clima, que según eh, datos que yo he eh, He visto, por ejemplo, en el último informe del PNUD del 2014, decía... Que, que a principios del siglo XX, entre 1901 y 1910, había habido un registro de 82 eh, de, desastres naturales y que a inicios del siglo XXI, en los primeros años, del 2003 al 2012, pues había un registro de 4.000. Obviamente hay un problema de que antes no se registraban y ahora pues habrá mecanismos de registro eh, que nos permiten eh, de, de, de caer en la cuenta de que se han producido, pero desde luego... La diferencia es abismal. Es decir, se está produciendo una, una aceleración eh, y esos desastres eh, climáticos, pues pues pues nos, los vamos a ver ahí. Mira, el otro día salía, antes de ayer, la última una foto que nos manda la NASA, eh, no a nosotros, a, que más quisiéramos que la Fue en Ecosocial, la NASA, tuviera directamente. Eh, que mandó la NASA a los medios de comunicación y salió, ¿no? Eh, y que ofrece una vista que nunca se había visto. No digo que no haya ocurrido, ¿eh? Pero nunca se había visto lo que nos ofreció esta fotografía, que son tres grandes huracanes colocados en fila en medio del Pacífico Central. Eso, los tres grandes, tres huracanes simultáneamente, eh, no se había visto nunca. ¿no? Y esto es de la fecha de antes de ayer y los huracanes al día de hoy siguen activos en el Pacífico y no sé exactamente hacia donde desplazándose. ¿no? Por lo tanto, esta es la, la, la realidad de los desastres climáticos que van a mermar muchas capacidades, van a, a, a poner en peligro el desarrollo, los pocos avances que se hayan hecho en materia de desarrollo humano en muchísimos eh, países, especialmente entre la gente más pobre y dentro de los más pobres, entre los eh, discapacitados, entre las mujeres y entre los niños, por ser Precisamente las personas que dentro de esas sociedades luego pues disponen a, o tienen más dificultades de acceso a servicios eh, y disponen de menos bienes para protegerse y asegurarse frente a, a estas calamidades. Bien, las consecuencias que se derivarán de todos estos desastres exigirá, y eso es a lo que voy, reconstruir infraestructuras, exigirá redes sociales de seguridad para poder responder con celeridad a los problemas de falta de agua, de alimento, de vivienda, de sanidad, que van a, a sobrevenir indiscutiblemente. Y tenemos que anticiparnos, tenemos que anticiparnos a esos efectos de, de, lo, de los cambios que se están produciendo en el clima, porque sin duda eh, bueno, pues, pues, van a estar siendo el escenario clave desde el que podamos articular la, la estrategia política. ¿no? Y por tanto... Hay que poner la atención en la cobertura sanitaria, hay que pensar en cómo mejorar las viviendas, hay que pensar en las redes de suministro y alcantarillado, hay que pensar en las de saneamiento, en cómo canalizar las aguas, las aguas pluviales, eh, qué sistema de transporte que no se colapse, etcétera, etcétera. Y de esa creación de infraestructuras y de redes de servicios públicos ampliados, adaptados a las necesidades que se puedan derivar de esta alteración climática… Los más beneficiados, tanto por la creación de empleo como por la cobertura que recibirían, son los sectores con menos ingresos y posibilidades. Y esto es muy importante porque conviene que dejar bien claro que las herramientas que necesitamos para hacer frente a la acción climática son las mismas herramientas que usamos habitualmente para intentar mejorar la situación de la población más desfavorecida. Y, y esos son los aliados naturales de la acción contra la urgencia climática eh, por tanto no es que primero las necesidades sociales que luego vendrá ya en la cuestión del clima no es que respondiendo eh, la acción a la acción climática eh, tenemos eh, que quedar bien claro que los principales beneficiarios son los grupos sociales eh, más desfavorecidos bien eh, la magnitud de, de desafío climático, eh, pues claro, lo que nos está planteando es una respuesta mm, clarísima, eh, sin ambajes, que introduce además eh, la exigencia de que sea a una velocidad muy grande y a una escala inimaginable. ¿no? Entonces... Eh, claro, esa respuesta a lo que requerirá fundamentalmente para poder hacer lo que acabamos de señalar, la reorientación del aparato productivo, eh, poder construir todas esas redes de seguridad y todo ese sistema de protección frente que mitiguen los costes humanos y los costes económicos que sí pueden derivar de esa desestabilización del clima. Bueno, pues lo que exigirá es movilizar cantidades ingentes de recursos. No hay que movilizar... Hay que movilizar ingente cantidad de recursos. Esa sería la primera característica de la respuesta a, esa, a ese desafío ¿no? de climático. Pero, pero no solamente exigiría movilizar una gran cantidad de recursos, sino que además eh, exige planificar la inversión. Es decir, planificar cuál es el empleo de esos recursos con unos criterios que sean distintos de los de la mera expectativa de la rentabilidad que imponen los capitalistas. Y, por lo tanto, eh, si es una movilización de recursos que debe ser planificada para poder responder a necesidades sociales, pues tiene que hacerse con otros criterios y habrá que discutir también sobre esos criterios. ¿no? Bueno, pues si, si esos recursos tienen que atender al efecto multiplicador en el sentido de definidos los resultados que pretendemos buscar, que no tiene por qué ser rentabilidad privada, eh, pues qué oportunidad de inversión es la que... Eh, qué alternativa de inversión es la que genera, genera los mejores resultados por euro invertido, habrá que entrar a discutir también eh, sobre su efecto sobre el empleo, qué alternativa mmm, de inversión genera más puestos de trabajo por euro gastado, habrá que ver también su impacto sobre la naturaleza, en la medida en que tendremos que valorar qué alternativa de inversión que procure los mejores resultados que buscamos y los mayores puestos de trabajo eh, es la que es capaz de hacerlo con una unidad de energía menor empleada, etcétera, etcétera. Y requerirá, en tercer lugar, también pues, regular numerosas parcelas de la vida social con el objetivo fundamental de desmercantilizar la vida social pero también de intentar recomunalizar eh, la vida social por, por, porque sabemos básicamente que todas aquellas comunidades cohesionadas y que han sabido cuidar bien sus activos comunales son los que presentan mayor resiliencia frente al cambio climático. Y por supuesto también requerirá eh, obligaciones de reducción de determinados sectores, empezando por el sector extractivista, eh, sabemos que el camino más directo para eh, tratar de evitar las emisiones es dejando en el suelo el petróleo, el gas eh, y el carbón. Y continuando con todo el sistema, por ejemplo, eléctrico, que mmm, habrá que empezar a desmantelar cantidad de infraestructuras antes de su amortización. Es decir, hay que incorporar ahí también la dinámica de la obligación a la reducción de sectores y nos encontraremos también con que hay que prohibir eh, numerosas actividades, como por ejemplo pues la implantación de las grandes superficies comerciales periurbanas, o pues lo que salía ayer de, que a lo mejor ayer eh, tendremos que plantearnos sino prohibir viajes aéreos de turismo transoceánico y etcétera, etcétera. El desafío de, del problema remite a la naturaleza de la respuesta. Y, y ambos eh, aspectos, movilizar recursos, planificarlos, regular, reducir y prohibir, van a tener que estar necesariamente presente. Bien. La pregunta entonces ahora sería la siguiente, y esta ya es, digamos, entrar en el fondo de la cuestión de la estrategia. ¿Cómo se va a conseguir movilizar esa cantidad ingente de recursos que necesitamos para lo de la reorientación del aparato productivo, para lo de las redes de seguridad? ¿Quién va a planificar esa inversión a largo plazo con criterios de necesidad? ¿Quién va a regular? ¿Quién va a establecer controles de precios? ¿Quién se va a aventurar a las medidas de racionamiento? ¿Quién va a prohibir las actividades? Bien, no parece que la iniciativa privada ni las fuerzas del mercado vayan a ser capaces de tanto. La volatilidad de la inversión, que sabemos que es uno de los rasgos característicos de cualquier crisis capitalista, y la magnitud, precisamente, de esa inversión, para poder hacer todas las cosas que estamos planteando y además hacerlo sin una rentabilidad inmediata sino con la voluntad de querer responder a unas necesidades sociales obliga a pensar que el papel de las estructuras estatales y lo digo en plural por no hablar del Estado porque muchas veces identificamos solamente Estado con el Estado-Nación ¿no? entonces parece eh, indicar que el papel activo del Estado o de las estructuras estatales entended que ahí estoy hablando estructuras a todos los niveles, a multiescala y de múltiples formas, no Estado autoritario, puede, ayer también en un marco que sugería Iñaki sobre las tipologías de transición, pues hablaba de muchas cosas, si era autoritaria, si era democrática y tal, pues con el Estado podemos hacer exactamente lo mismo, podemos entender ahí ahora mismo mucha tipología. ¿no? Bien, el asunto es que el papel ese del Estado parece ser una condición indispensable, una condición mucho, por lo menos, más importante para poder desarrollar, por ejemplo, la transición energética que las políticas estas pro mercado que se centra fundamentalmente en intentar dar estímulos y subvenciones eh, a los mercados y a los inversores privados. El sector privado, bien por los tradicionales fallos de mercado, bien por la volatilidad de la inversión eh, propia de la empresa capitalista, no va a ser capaz de hacer esa transición por lo menos a la velocidad y a la escala requerida. Y solamente apoyándonos en estas estructuras estatales se podrá lograr esa capacidad para movilizar los recursos que la transición energética y productiva requiere y para proveer esas redes de seguridad ante las consecuencias de la desestabilización del clima. Además, estas estructuras han sido históricamente el mejor eh, recurso que hemos tenido para evitar la mercantilización de la vida social han sido siempre eh, oportunidades de crear espacios desmercantilizados o por lo menos han reducido o al menos mitigado algunos de los efectos eh, secundarios de esa transformación universal de la producción en mercancías. Eh, había más. Eh, claro, ante lo que acabo de señalar, es... Normal que surjan y se eleven una tormenta de objeciones y de protestas eh, en, ante esta defensa que parece que estoy haciendo del Estado. ¿no? Y digo van a ser objeciones eh, no solamente desde los neoliberales. Bueno, tenía más diapositivas, eh, pero yo creo que, que eran solo a modo de guión, por lo tanto no nos perdemos nada. Digo, a, aparecerán las objeciones, se elevarán las cascadas de protestas ante semejante afirmación de la importancia y centralidad que puede tener el Estado. ¿no? Y digo, y no solamente son objeciones realizadas por los neoliberales, que ya la sabemos, que van a plantear siempre una objeción mmm, radical y de entrada a esta cuestión, sino también por eh, gente de otra, de otra órbita, ¿no? Algunos expondrán como objeciones principales a esta especie de apuesta por la necesidad de situar en el centro de la estrategia a las estructuras estatales pues el riesgo de la burocratización de la vida económica. Otros señalarán que ese exceso de intervención pues, va a ir acompañado de autoritarismo, que un Estado activo, un Estado con esta capacidad de intervención, pues va a hacer que nuestras vidas se sientan profundamente amenazadas en el plano de las libertades individuales y de los derechos civiles. Finalmente, habrá quienes, eh, no falten en señalar que las intervenciones del Estado, por muy bien intencionadas que sean, pues hombre... Eh, siempre suelen no siempre, pero suelen ser ineficaces y a veces contraproducentes vamos que sale el tiro por la culata ¿no? y yo creo que nos equivocaríamos si quitásemos hierro a estas, eh, a estas protestas ¿eh? tenemos que tenerlas eh, muy presentes que efectivamente pueden provocar una burocratización de la vida social y de la vida económica que pueden conllevar resultados autoritarios que pueden ser profundamente ineficaces e incluso contraproducentes. Aún así, eh, me gustaría señalar una cosa que decía en su, en su día un economista que para mí es eh, uno de mis preferidos, eh, que era Robert Heilbronner, que se definía además a sí mismo como un conservador radical, ¿no? lo cual da bastante... Eh, ...idea de por dónde van los tiros. Eh, a mi entender esto de ya no existen derechas e izquierdas o eso no son las referencias que tengamos que utilizar... ...me parece una soberana estupidez porque donde tendríamos que tratar de ver que se han superado las referencias es entre los progres y los conservadores, ¿no? Es decir, en el momento en que nos vamos eh, dando cuenta que eso del progreso es un mito y que no existe, pues la referencia que verdaderamente tendríamos que eliminar es entre los progresistas y los conservadores. ¿no? Y en este sentido a mí me caen muy bien los conservadores radicales, ¿no? tipo Robert Heilbronner, que señalaba a este respecto lo siguiente... Admitamos todas las críticas que se formulan al papel del Estado, ¿no? eh, pero aún así cuando las tengamos interiorizado, nos tendremos que eh, hacer la siguiente pregunta y es ¿qué otros medios existen? ¿Qué alternativa tenemos eh, a nuestra disposición? Y además, señalaba rápidamente a continuación, una cosa que es importante que tengamos presente, y es que lo que los grandes escenarios económicos nos muestran y los grandes pensadores económicos nos han dicho es que si eh, hay algo que explica eh, los problemas de la actividad económica es no la intervención de la política en la economía, sino el propio devenir del propio sector privado. Lo dice textualmente así. Si los grandes escenarios nos enseñan algo, es que los problemas que amenazan el capitalismo nacen del sector privado, no del público. La saturación de la demanda y la degradación de la fuerza de trabajo que constituyen las grandes dificultades en la concepción de Smith, la crisis y contradicciones en el modelo de Marx, la incapacidad para alcanzar el pleno empleo escogida por Keynes como el gran defecto, la erosión cultural propuesta en el escenario de Schumpeter y el escenario de la gran crisis ecológica global que podríamos añadir nosotros son todos fallos nacidos de la actividad en una economía capitalista no de alguna posible interferencia de la política en esa actividad por tanto qué soluciones qué medidas pueden oponerse a los problemas generados por el ámbito privado fuera de los que tienen su origen en el público. Así terminaba la cita de Heidegger. Entonces, la actual crisis económico-financiera, esta que no la gran crisis de civilización, sino esta manifestación que se produce a partir del 2007, ha sido en este sentido un recordatorio que convendría que no, no obviáramos. ¿no? Ha sido el recordatorio de que el capitalismo se convierte en el peor enemigo de sí mismo y que siempre que llega más pronto, que tarde, a una situación de exceso, a una situación de verse abocado a ser presa de sus propios excesos, eh, pues tiene que acudir al Estado y acude al Estado para que le rescate. Bien, pues, eh, lo que esto nos muestra es que el Estado, a pesar de lo que diga, eh, toda esa máxima tacheriana de que el Estado eh, es el problema, no la solución, en el fondo es la solución y no es el problema. Eh, por tanto, eh, lo que se trataría es de pensar lo que puede hacer el Estado, pero eso exige, además, pensar qué tipo de Estado queremos. Porque no queremos el Estado que venga a rescatar a los de la crisis financiera inmobiliaria del 2007. ¿no? Yo de lo que estoy convencido es que el cambio climático lo que va a provocar, eh, todos esos efectos que va a provocar el cambio climático lo que va a hacer es que la elección ya no sea solamente entre eh, el Estado y el mercado sino más bien entre dos tipos distintos de Estado eh, entre un Estado socialmente disminuido pero fuerte en lo coercitivo que prima sobre todo el mantenimiento del orden público y, y que se centra en la vertiente acumulativa del capital privado o un Estado o un sector público y unas estructuras estatales que permitan una gobernanza multiescala o multinivel, que es muy fuerte en lo social y muy activo en la regulación de la actividad económica, apostando por la vertiente distributiva y por la sostenibilidad. A grandes rasgos, la cuestión se centraría fundamentalmente en entre elegir una cosa u otra. En consecuencia, y con esto ya termino, el núcleo de la estrategia política debería eh, centrarse en la re -elige, re -elige, mira que es complicada la palabra, legitimación del Estado o de las estructuras estatales, si lo queréis entender, eh, pero no de cualquier Estado. Hay que combatir, como ya señalaba Gramsci, el, el riesgo de caer en la estatolatría, hay que evitar, por supuesto... Pensar que la forma del Estado centralizado y autoritario como el que caracterizó la etapa soviética es el único Estado posible y, y esa solución autoritaria hay que intentar combatirla como riesgo existente en la apuesta desde el principio eh, porque... Porque, porque no es eh, justificable. ¿no? Aquí claro me viene a la cabeza pues eh, lo que eran las reflexiones de Wolfgang Harich en Comunismo sin crecimiento, que él decía en el fondo, bueno, es que no va a quedar otra. ¿no? Y al final nos encontramos con que lo que tenemos a mano, y en ese momento, en los años 70, la solución autoritaria, pues va a ser capaz de movilizar esos recursos en esa cantidad, de, de hacer esa planificación centralizada y a gran escala, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Pero yo creo que es posible que hubiera tenido otra otra opinión, eh, Harich si hubiera tenido la oportunidad entonces de conocer… Experiencias de planificación descentralizada que se han ido dando desde entonces hasta nuestros días y las redes cooperativas que van despuntando, aunque sea embrionariamente, eh, en la actualidad en eso que llamamos pues la economía solidaria o el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. El Estado, y con esto eh, termino, puede y debe desempeñar eh, un papel muy activo. En, la, en nuestras vidas ante las amenazas eh, climáticas, sin necesariamente tener que sacrificar nuestras libertades, pero eso será así, solo si es capaz de favorecer la construcción de comunidad y la recomunalización de los servicios esenciales y la democratización de aquellas empresas que se encarguen de la gestión de los mismos. Gracias.